Buenos días estimados estudiantes mi nombre es Talia Riascos soy la docente principal de la materia de responsabilidad social y empresarial para el presente periodo académico abril agosto 2013 eh, el objetivo de impartir esta presentación es con el ánimo de que tengan una herramienta de apoyo más para el desarrollo de sus trabajos y alguna duda que tengan sobre algún contenido eh, dentro de esta materia eh, empezamos, eh, los antecedentes eh, de acuerdo a lo que el término de responsabilidad social empresarial nace a partir de la revolución industrial, eh, tan, eh, ya que surge eh, tanto de los países eh, empresarios de Europa y Estados Unidos, eh, vieron la necesidad eh, de que sus empleados eh, tengan un, un estilo de vida mucho mejor en lo que respecta al bienestar a su salud a la educación a la capacitación que eh, los empleados eh, en los que ellos tenía, eh, trabajaban en sus empresas eh, necesitaban eh, mejorar entonces ahí nace el concepto fueron los primeros eh, acontecimientos que se dieron para que surja este concepto eh, tanto de empresas como emplea, de empleado y de empleado a empresas eh, la primera definición de, de lo que es responsabilidad social empresarial eh, la define Bowen, ya en los años 60 y 70 eh, este concepto tuvo mucho mayor fuerza, se, se mantuvo firme y constante a pesar de que se se tuvo un, un pequeño freno eh, debido al, al auge del neoliberalismo ya para los años 90 eh, este concepto tomó mucho mayor fuerza incluso en algunas organizaciones se eh, eh, empezó a incluir lo que ya es la responsabilidad social algunas definiciones importantes sobre esto eh, la impone eh, la unión europea a través del libro verde en el que trata que es la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales eh, eh, otro, otra definición lo expone en el foro de expertos eh, que es las obligaciones legales la integración voluntaria estratégica política y procedimientos preocupaciones sociales laborales y medioambientales otra de las eh, definiciones importantes eh, es el libro blanco. Es el, este es elaborado por la Subcomisión Parlamentaria de Europa. Es el primer eh, libro que, nace de, que fue expuesto eh, desde Europa en el que consta 57 propuestas de lo que son las políticas que deben impartir eh, las empresas y los gobiernos. Eh, tanto en todos estos conceptos hay un factor en común en que ya se, in, eh, se encuentra inmerso lo que es el factor medioambiental, eh, puesto que anteriormente únicamente se, se encontraba lo que era la dimensión de lo que es social y económico. Ahora está inmerso también eh, el factor medioambiental. Gracias.